Muy buenas, soy Delta Ray y bienvenidos a mi canal. La semana pasada salió a la venta la nueva entrega de Kirby. Star Alice es la apuesta más fuerte de Nintendo en lo que va de año. El regreso de la entrega principal de la bola rosa a una consola de Nintendo ha tenido muchísima repercusión. Anuncios, análisis, opiniones, comparaciones. Y ahora yo me apunto a esta fiebre rosa. ¿Es Kirby Star Alice realmente un buen juego? O se queda en el intento. Esto es lo que voy a valorar en este vídeo. Quiero aclarar, antes de nada, que no he jugado a Star Aris. De hecho, no tengo una Switch, de momento. Todos los datos que salen en este vídeo los he sacado de opiniones y análisis de expertos. Evidentemente, no es mi opinión personal. Pues para tener una opinión, lo tengo que jugar. Pero servirá en cierta medida para que tanto vosotros como yo nos hagamos una idea de cómo es este juego. En este vídeo voy a responder a dos preguntas. La primera es ¿Es Kirby Star Alice un buen juego? Y la segunda ¿Es Kirby Star Alice un buen Kirby? Esto es algo que se tiene que matizar y es que no es lo mismo. Por ejemplo, en el caso de Zelda Spirit Tracks es un buen juego, es entretenido, cuenta una buena historia, da para muchas horas, etc. Pero comparado con los demás juegos de la franquicia con Ocarina of Time, con Mayora's más con Twilight Princess, entre otros. Es un Zelda normalito, mucho más casual y lento. Aclarado esto, voy a empezar con el análisis. Voy a revisar las críticas que han hecho al juego los siguientes medios. Hobby Consolas, 3D Juegos, Red ADN, Vandal, Eurogamer y Nintenderos. También tendré en cuenta la puntuación que le otorguen. Kirby Stat Alice es un juego donde el multijugador toma protagonismo, el juego gira en torno a esta idea, hasta cuatro jugadores pueden unirse controlando a distintos enemigos con los que la bola rosa haya trabado amistad, y aunque juguemos solos, estos los controlará la CPU, además esto toma un rol importante al poder mezclar las habilidades de los enemigos con las que uses tú, así podemos usar una espada de fuego o una maza helada. La historia cumple con lo habitual en la franquicia, es un día tranquilo en Dreamland hasta que del cielo caen unos extraños corazones oscuros que llenan de maldad a todo lo que se encuentre cerca. Y como no, Kirby tendrá que salvar al planeta de esta amenaza. Lo hará liberando a los enemigos de esta energía malvada con corazones limpios, trebando amistad con ellos y uniéndose a nuestro equipo. En cuanto a jugabilidad, se trata de un título muy intuitivo, los controles son muy sencillos y fáciles de dominar. El sistema de amigos está muy bien planteado. Y la capacidad para combinar habilidades, tema ya tratado en anteriores entregas, está bien pulido. Y está bien pulido porque el juego está pensado para ser cooperativo. El diseño de los escenarios lo presenta así. Por ejemplo, en algunos niveles habrá cascadas que dañarán especialmente a los personajes que usen una habilidad de fuego. Para que esto no ocurra, se puede congelar con la habilidad hielo o taparla con la habilidad parasol. Y es que, como ya he dicho antes, la gracia del juego reside principalmente en su multijugado. De hecho, el juego es excesivamente fácil si se juega solo, pues la CPU rinde bastante bien. Y no, no es que el juego sea más difícil si se juega con amigos o familiares, pero al menos puedes pasar un buen rato con ellos. El desafío es inexistente a lo largo de todo el juego, y hablo en general, porque aunque el juego incluye un sistema de dificultad, al estilo de Kirby o Super Rising, como ya es habitual en juegos de Hall desde la salida de este, incluso en la dificultad más alta resulta muy sencillo. Es cierto que los juegos de Kirby siempre han sido muy simples en cuanto a dificultad se refiere, pero al menos desbloquearlo todo y e intentar ser jefe secreto supone un reto. Ni siquiera eso lo es en esta entrega. En lo que a gráficos y diseño se refiere, este título es precioso, escenarios coloridos y llenos de vida, personajes y enemigos carismáticos, como no vamos a querer al rey de Dede mazado que siempre se saltaba el día de piernas, y un mapa en 3D que enamora. Los gráficos son simples como es habitual en Nintendo, lo cual confunde, porque esto es algo que quiero aclarar, pues los gráficos son muy buenos no realistas, el hecho de que los gráficos no sean realistas no quiere decir que sean malos, ni mucho menos. La banda sonora también es muy buena y muy pegadiza, como viene siendo habitual en la franquicia. La dirección artística ha estado, pues, muy acertada. La variedad de modos es muy amplia. Una vez que se acabe el modo historia, tenemos el boss rush, algo ya recurrente en la saga, varios minijuegos como duelo de hachas y batazo estelar heroico, y la galería. En las puntuaciones, los medios que he consultado han otorgado las siguientes notas. Red ADN un 7,5, Hobby Consolas un 8, 3 de juegos otro 7,5, Vandal 7,5 también y Nintenderos un 8,5. Eurogamer no ha otorgado una nota. La nota media es, pues, de 7,8. Kirby Star Alice es un juego artísticamente muy bonito, entretenido y divertido especialmente en multijugador pero que es demasiado fácil y quizá tenga demasiadas pocas horas de juego. Ahora, en respuesta a las preguntas que planteé al principio del vídeo, es un juego bueno, no excelente, pero sí notable, muy entretenido y que quien tenga una Switch debería probar, porque al fin y al cabo es un juego que puede llegar a divertirse especialmente en multijugador. Y como Kirby, es bastante bueno, no es mejor. Pero sí que se queda cerca y que también deberían probar los fans de Kirby. Sin duda van a quedar satisfechos. Bueno, este ha sido el análisis de Kirby Star Alice. Os agradecería mucho que dierais like, os suscribierais, le dierais a la campanita y lo compartierais con vuestros amigos. ¡Nos vemos!